Hola, muy buenas tardes. Hoy, prosiguiendo con las entrevistas dentro de la semana de Espectáculos Espectaculares, tenemos a Manuel López, payaso de hospital. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de que estés aquí, que nos cuentes un poquillo sobre sobre lo que, que es un payaso de hospital, un clown de hospital, un doctor sonrisa. Para la gente que no lo sepa, ¿qué, qué le dirías tú qué es? Pues que es un doctor sonrisa, un payaso de hospital yo creo que somos como unas figuras que de alguna manera llevamos el arte del payaso dentro de, de estos ejercicios tan difíciles para el ser humano que son los hospitales, ¿no? y realmente bueno trabajamos con niños donde yo trabajo que Fundación Teodora trabajamos solamente con niños y lo que hacemos de alguna forma es una forma de acompañamiento a través del arte, del payaso, magia, música, o al sea, final el payaso es como la base de, del lenguaje pero utilizamos mucho más lenguajes, ¿no? que que pertenecen al mundo de las artes, y es, un, es una parte también de la, del circo social, digamos, que se dedica que se a acompañar a, la, a los pacientes ingresados a su familia dentro de los procesos de enfermedad que, que sufren los niños dentro de los hospitales. Bueno, y también hay una labor que tiene que ver con el personal sanitario y con la relación que se crea con ellos, que también, digamos, que también influye de alguna manera. ¿No? O sea, que... Que... Una labor con el personal sanitario, me dices. ¿Del payaso con el personal sanitario? ¿también? Claro, porque ¿sabes? nosotros, una vez que tú entras al hospital y empiezas a hacer tu trabajo, el trabajo del, del payaso es, digamos, que llega a todo el mundo con el que interaccionas, ¿no? Y claro, y uno de los, de los que más llega, digamos, por el trato que tenemos con ellos, porque al final generas también vínculos, porque realmente ellos son los que están allí siempre. Los pacientes van y vienen y depende de los malitos que estén, están más tiempo o menos, pero los que están allí siempre son los, el personal sanitario, ¿no? Y entonces siempre se van creando vínculos y creo que de, para, mí, para mí una de las partes importantes del trabajo es el trabajo con los sanitarios, ¿no? Porque además ellos son como aliados, ¿no? Que tenemos ahí de alguna manera, ¿no? Sí. Que, si, y que si empiezas a tener, mientras más aliados tienes, entonces cuando llega no estás, no estás solo, ¿no? Como que ya llega ¡eh, marca pasitos! ¿Qué pasa? Pum, pum. <risa> y ya empiezas ahí, digamos que el trabajo empieza ahí, ¿no? Desde que te da la llave, bueno, desde que entras por la puerta del hospital prácticamente, como que parece que ya te ha puesto la nariz, ¿no? Sí. Y, y... Y, bueno, y, okay. está... y que a ellos también al personal sanitario le vendrá bien también ese momento de distensión y de risa. Pero, porque... esa, esa es la cosa, ¿no? que al final también esa, digamos que se incluye incluso dentro de, los, no sé cómo llamarlo, dentro de las capacidades que tenemos, dentro de los lugares a los que llegamos, el personal sanitario es uno de los que se habla todo el rato que, que es necesario que haya una interacción con ellos porque ellos son los que están ahí siempre. Y es como que si tú le... Si tú eres capaz de cambiar la actitud de, de un enfermero, por ejemplo, una enfermera, y consigues que tengan un rato de distensión, que se rían, que tengan gusto, eso, digamos que llega también a muchos sí. niños, ¿no? Claro. Y a muchas familias, porque no es lo mismo que tú estés ahí como estresado, que estés, que, que estés tranquilo, ¿no? Y, y, y es muy interesante porque, porque, bueno, porque la gente ya nos conoce y cuando llegamos es como que ya te reciben y siempre nos invitan a un zumito, te invitan a comer unas galletas o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que, que sí creo que, que es como básico, ¿no? Ese, también ese trabajo, no solamente con las familias y con los niños. Vale. Eh, bueno, ya me has contado un poco... O... Ahora mismo eso, pero eso, que en los hospitales hay muchas veces que hay situaciones muy duras, ¿o no? Y eh, supongo que recibís eh, una, una, una formación con respecto a cómo, cómo, eso, cómo, cómo elaborar ese tipo de trabajo en los hospitales. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la formación que, que reciben, que recibís? Claro, digamos que la, la formación artística o teatral o de clown y, digamos, artística en general, se supone que ya cada uno la tiene que tener, ¿no? Como que... Mm. Como que esa parte, por lo menos en Fundación Teodora, que es donde, donde yo estoy, se hace también en formación artística, pero es como más pequeña o sea, digamos que es como más pequeño, hacemos encuentros una vez al año, dos veces al año, y ahí hay partes artísticas. Pero hay una parte que es más como la parte terapéutica, digamos, o, entre o de acompañamiento, que claro que sí que nos forma, porque digamos que el, que el lugar donde se desarrolla la labor tiene unas características muy concretas que tienes que que tienes que entender muy bien, ¿no? Y aparte el tipo de trabajo, como es un trabajo de acompañamiento, digamos que casi no es importante lo que nosotros hacemos, sino que es un trabajo más de escucha, de ver lo que necesitan ellos y acoplarte tú con tus tonterías y con tus cosas en la necesidad que tienen ellos. ¿no? Que la verdad es que es un, es un trabajo difícil y que no siempre se, se consigue. Digamos que uno llega y ya te impones tu arte, de alguna sí. forma, y, y ellos también lo cogen, ¿no? Y al final funciona porque digamos que la labor se realiza, pero como utópicamente el trabajo es un trabajo muy de escucha, ¿no? Mm. De que tú entras en una habitación, abres y de repente escuchas lo que sucede y, y ahí te vas acoplando con tu arte a lo, que, a lo que van, de alguna forma, demandando a ellos, ¿no? Que se podría decir que ya si el clown tiene que tener una capacidad de escucha del público muy grande, pues un clown un payaso de hospital casi más, porque es un sí. poco más delicado. Claro, sobre todo porque, porque el payaso de hospital hace, o sea el payaso de cena, digamos, hace, tiene un espectáculo, ¿no? que va a hacer, y, y entonces la reacción del público sí está viviendo, pero aquí no hay un espectáculo que hacer. Aquí lo que hay es que hay unos niños que están ahí, a lo mejor te encuentras en la cama, que está ahí tumbado, que, que a lo mejor tiene un suero, que no sé, que lleva sin reírse un mes, y tú tienes que entrar y primero que recibes toda la información de lo que sucede, y a partir de ahí, con esa información, pues tienes que hacer algo, o no. O a lo mejor no tienes que hacer nada y a lo mejor en el no hacer sucede algo en el otro lado. ¿no? Es como todo el rato un trabajo de, de como yo entro, recibo información, a mí me sucede algo y, y la mando al, al emisor, digamos, el emisor recibe lo que, lo que yo le traigo y ahí se genera como una especie de vínculo y ahí se, y empieza ya a suceder algo siempre, ¿no? Mm. Y si no te sucede algo, pues ya tengo yo mis cositas en la, en la bata para pa que suceda, ¿no? Que te un poco el trabajo, ¿no? Hay veces que no, que, bueno, pues no sucede nada. Y bueno, en la primera relación, digamos, y a partir de ahí, bueno, pues ya propones, ¿no? Sí. Supongo que tendréis una serie de, como de números en vuestra manga, ¿no? Para que no solamente vais con una propuesta, sino tenéis varias propuestas. Aquí, por ejemplo, hay otras... En Teodora, en concreto, no, no, tenemos... O sea, no tenemos números montados. ¿Qué hacemos, no? Nosotros trabajamos casi siempre solos, o sea, individualmente. Y bueno, lo que, claro, yo tengo muchas cosas pues, de magia, de música, de cacharros, una marioneta, que, que no es que haya números que tenga, ¿no? sino que ya sé cómo utilizarlo, porque por la experiencia también al final sabes cómo buscarle el lugar que tiene los cacharritos, ¿no? Digamos. Y luego hay otras otras fundaciones, otras asociaciones que trabajan en dúo y sí que tienen como gas concretos, ¿no? Bueno. Pero nosotros, en nuestro caso es como que va más a la impro, ¿no? más la improvisación sabéis bueno eso con la experiencia supongo yo que como dices ya sabes cómo cómo entrar o dependiendo de lo que te encuentres sabes cómo cómo empezar claro. a interactuar pero qué más dado a la improvisación es muy curioso porque yo llevo como ya casi hasta, creo que en mi quinto año ahora no y y es como que al final no sé es como que también por edades digamos no sin que sin que sin, sin tienes que mirar qué edad tiene para saber lo que lo haces sino que que empiezas a aprender un poco como Depende, no es lo mismo que, que tengas dos años, que tengas siete o que tengas diecisiete o dieciocho, sí. imagínate, ¿no? Entonces, como que tú ya sabes, tus cacharritos que tienes, como que se pueden adaptar más o menos al tipo de edad, ¿no? Porque sí. claro, hay, hay algunos que, que se tragan, digamos, que la magia le, le funciona porque son pequeñitos y no... Y digamos que les maravilla, porque ellos les maravilla todo. Hay otros ya que tienen imagínate, a los siete años o por ahí, que ya la, tú quieres ser más listo, ¿no? Entonces quieres saber el truco y ya la magia... Tienes que transformarla de otra manera para que al final le enseñes el truco, o sea, como que para que se rían o se jueguen de otro lado. Mm. Y mi uno de 18 años, por pues, hacer un truco de magia y como no sea judío <risa> alguno de estos, ¿no? como que tienes que entrar a otro a otro a otro lenguaje, ¿no? Incluso hay una cosa que es muy interesante que, que tiene el país de hospital, es que hay veces que, que es como que te quita la nariz, ¿no? Como que no sirve el personaje, que sería como el, el, tu clown de hospital, ¿no? Y el que sirve es que apareces tú, ¿no? Entonces de repente es como que te sientas y tú, yo soy Manuel, que estoy hablando con la gente. Y bueno, y funciona eso, ¿no? Funciona el decir que tal, cómo estás. Sí, simplemente que vean a otra persona que fuera de su, de su ámbito o de, de su familia, que, que está hablando con él, que, que se interese con la persona ah, y ya está. Simplemente muchas te... veces eso, sentir que, que hay alguien que también te escucha, pues ah, es una, puede ser una gran ayuda. Es un trabajo muy de sentir, como tú dices, ¿no? O sea, como como que hay muy abierto y también un poco a la escucha propia, ¿no? De, de cómo está uno, y si... Claro, porque hay muchas situaciones que vivimos que, que no son fáciles, ¿no? Entonces, claro, entrar, entrar en, en algunos ambientes en algo, que a lo mejor gente te han recibido una mala noticia o de repente le han dado los resultados de, de un TAC y le han dicho que no has curado. Claro, entonces, de repente, tú no sabes nada y tú entras ahí y, claro, de repente te encuentras un, una densidad, digamos, en la habitación que, claro, que de alguna forma tienes que torear. Ya, y hay muchas ya. veces que han dejado irse y dar las gracias. Y por su tiempo y ya está. Claro, porque te han recibido las gracias y me voy porque no hay momento y ya está. De otra forma, siempre las enfermeras te suelen, te suelen guiar bastante, ¿no? Como que, en cuanto a ¿cómo está, cómo está el ambiente ese de, del cual estás hablando, en la habitación. Claro porque, nosotros ayuda. claro, porque siempre pedimos la información, de, sobre todo de medidas higiénico-sanitarias, ¿no? cada con el coronavirus. Pues imagínate cómo está todo esto. Entonces, no me empezó a currar, de hecho, todavía después, de, después del coronavirus. Por lo menos en Madrid, ¿no? Y claro, tú siempre preguntas si están aislados, si tienen algún tipo de, de infección, digamos. Y, y si a lo mejor están deprimidos que también cuando están inmunodeprimidos tienes que pasar con una, con una serie de medidas, ¿no? Que a lo mejor tienes que poner tu mascarilla o, o directamente no puedes pasar, ¿no? Entonces eso es siempre lo que preguntas cuando vas a, digamos, en una planta. Y a partir de ahí ellas te suelen decir que son casi siempre enfermeras, mujeres, ¿no? la gran mayoría, te suelen decir uy, pues mira, ten cuidado en no sé dónde que ahora está cabreado el crío y no y lleva tres días que no quiere ver a nadie o, o yo qué sé, de repente está dormido, ¿no? Y luego ya tú ya con esa información, pues, un poco manejando, ¿no? pero mm. luego me parece que cuando entras todo cambia, porque luego está cabreado y luego de repente te ven y, y se la quita el cabreo. Sí, porque puede que está enfadado con, yo qué sé, o con su madre, su padre, o no sé qué, pero con el enfermero que le viene a pinchar, pero contigo claro. que vienes a jugar con él, pues Creo que las relaciones bueno. distintas. Hay, hay una cosa eh, muy, muy interesante, que, que creo que es interesante decirlo, que es como que nosotros, cuando vamos allí, jugamos con la parte, con la parte sana del niño, ¿no? Mm. Que, que mucha gente pregunta siempre, tío, qué duro, no sé qué, ¿cómo podías hacer esto? Y en realidad porque al final nosotros focalizamos con la parte sana y yo no me fijo si, si no tiene una pierna porque la han cortado o porque ha tenido un accidente o lo que sea. Yo me fijo que hay un niño que, que, que está ahí, que quiere jugar y, y ahí yo me agarro, ¿no? Porque si no hay veces que sería complicado. Y otra cosa que tenemos, claro que sería complicado. Para, para vosotros. Claro, si te focalizas en la parte enferma, como que sería muy difícil, ¿no? Ya. Y, otra, y otra cosa que tenemos, que también es interesante como decirla, ¿no? Es que, que nosotros siempre lo, le respetamos sus decisiones como, como una máxima del clown de hospital. Que si, ellos, si yo entre y, me, y me, le digo, ¿quieres que me quede? me dice que no, yo me piro directamente. Porque realmente somos los únicos, digamos, que le. Que les permiten... Que le esa oportunidad, sí. sí. Porque los enfermeros llegan y le pinchan, nadie le pregunta, la madre, ¿sabes? Como que ellos son ahí un poco, como no tienen capacidad de decisión, entre comillas, mm. y, y nuestra labor también es como que, como que ellos, digamos, te he visto, sé lo que quieres y, y como no crees que esté aquí, me voy, ¿no? Un poco como validarle su, su sí, capacidad sí. de decidir también, ¿no? Sí. Eh, bueno, has dicho que trabajas solamente con niños, eh, por lo que has contado un poco, hasta 18 años, ¿verdad? Bueno, a mejor puede ser que hay algunos más grande, a lo mejor porque se haya quedado por ahí la planta, porque prefiera estar ahí, pero si no, es pediatría solamente. ¿Tú crees que también los beneficios de, los beneficios de, bueno, de esta actividad me iba a decir, los beneficios del, del payaso de hospital también eh, podrían ser buenos para, para los adultos, para las personas adultas? Claro, yo estoy convencido de eso, ¿no? De que, claro, es que yo creo que todo el mundo que está en un hospital al final es vulnerable, ¿no? se convierte en una persona muy vulnerable y incluso los ancianos ya cuando son mayores y todo esto pues claro, son un poco como niños, ¿no? como que vuelven incluso a etapas como infantiles así, ¿no? de, de desarrollo, ¿no? y claro, de repente o sea, a todo el mundo le gusta la música a todo el mundo le gusta que le digas cuatro tonterías y a todo el mundo... Claro, además los ancianos además hay mucha gente que está en los hospitales solos, ¿no? porque a lo mejor la familia no puede cuidarlos porque con los niños es más difícil que un niño esté solo, ¿no? Tiene que ser una circunstancia muy, o muy grotesca, ¿no? Para que un niño esté sí. solo. Pero con los adultos sí que, sí que pasa bastante más ¿no? Hay, que tú sepas, ¿ahí aquí en España que hay payasos de hospital para adultos o solamente hay para infantil? Sí, sí, también hay para adultos. Vale. Por ejemplo, en Ibiza, que es donde yo vivo normalmente, ¿no? Hay unas... Están payasos de hospital, sí. que, mi, que mi compañera trabaja ahí. Y como en Ibiza no hay, mucho, no hay muchos niños en el, en el hospital hay una parte que van también adultos. No. Y ya me cuento un no sé, que como que es una es una situación bastante agradable también con los adultos, ¿no? De repente, imagínate, después con una corredora le puedes tocar un paso doble, un poquito de chocolatero, ¿no? Imagínate, claro, y de repente esa gente está ahí como que les, o sea, les rememora muchas cosas de su vida y claro, eso ya quieras que no, es terapéutico también. Y lo evade sí. también un poco de toda claro. esa situación. Sí, un poco la, como la, en parte la... la no sé si va de la palabra, ¿no? Pero como que hay parte de la función del payaso en los hospitales como salir a un mundo mágico, ¿no? Mm. Que, no tiene, que no tiene tanto que ver con la realidad de estar ahí enfermo, cerrado, que no puede salir, ¿no? Y de repente como que le ofrece un mundo de... Que en los niños es mucho más mágico, ¿no? De ilusión, de... Yo qué sé, de lo, casi un cuento, ¿no? Y claro, eso le hace que, que de alguna forma se conecten también con su... Con su propio mundo interior, ¿no? Con su propia creatividad, ¿no? Y los adultos supongo que es totalmente igual, ¿no? Porque si tú eres capaz de, de evocar, no sé, una situación de en tu vida donde bailabas un, un choti con... No sé, se me ocurre, ¿no? Con, con tu mujer y de repente te tocan un choti, pues como que ya te va a llevar a un lugar, un lugar emocional que, va ser, que te va a sentar bien, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no? Eh, ¿Qué te pasa a ti cuando te pones la nariz y cuando cruzas la puerta y entras por esos pasillos y...? Y cómo reacciona, bueno, más contado ya así, bueno, un poco, pero quiero que me cuentes un poco sobre. ¿Qué me pasa? Sobre sí, sobre ti, sobre cuando. Porque bueno, ahora mismo estamos hablando con Manuel López, persona, mm. seguramente que sería muy diferente si hablásemos con, con tu clown, con tu payaso. Que... Marcapacito se, ¿Ah? Marca se llama mi payaso. doctor Marcapacito se mi payaso. Doctor ¿Y qué, eso, qué te sucede a ti, como Manuel, cuando, cuando te pones la nariz y te conviertes en, en doctor más capacitos. Bueno, yo que tú que sabes también cómo funciona el clown y esto, pues es que entras a otro lugar, ¿no? A un lugar de ti que tiene que más que ver con tu parte vulnerable, con tu niño, ¿no? Con, con el juego. Entonces, yo que sé, pues es que o sea, directamente la energía cambia totalmente, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de llegar a trabajar sin ganas, porque de repente me ha pasado algo en mi vida que estoy triste, o yo que sé que me, que me he separado de una pareja, lo que sea, y estoy ahí con, el, con mi dolor propio, ¿no? Y claro, de repente nada más que ha empezar a maquillarme, empezar a ponerme ahí la bata, no sé qué, no sé cuánto, coger los cacharros, de repente entras a otro lugar que no, un poco te olvidas de, te sales de tu drama, ¿no? De alguna manera. Y como que te y, vuelcas en, el, en la otra persona, ¿no? No, bueno, no siempre, que te vuelques, sino que tu punto de vista, eso es como te, tu enfoque es más hacia afuera. El, son, son, son ellos, ¿no? Y claro, pero bueno, tú, en el fondo tú arrastras también tus emociones y tus cosas, ¿no? Entonces me ha pasado a veces que de repente estoy súper vulnerable y ellos, los niños se dan cuenta, pero los niños son muy sensibles, ¿no? Y entonces casi que a veces me han ayudado a mí más ellos que, ellos, eh, que yo a ellos, ¿no? Y claro, y, uy, de repente conectas con algunos y, y ellos te ven, ¿no? Claro, porque tiene la mirada súper clara, ¿no? Y el clown tiene también esta mirada muy clara, ¿no? Y claro, de repente es como que casi sientes que te dan la mano y te dicen, bueno, no pasa nada, hombre, no te preocupes. Que fíjate, yo estoy aquí y estoy también, estoy también... No pasa nada, podemos jugar, ¿no? Y realmente me han pasado veces de estar mal y salir de allí diciendo, wow, tío, este trabajo casi que lo hago más por mí que por ellos. ¿no? Porque... Porque me sienta, me sienta, me, me sana a mí de alguna manera, ¿no? No, y porque también es muy reconfortante, no sé, el saber que, que, que estás ayudando también a, a alguien, ¿o no? Sí, el contacto, yo creo que el contacto humano en sí, ¿no? Como que el contacto con otros humanos ya nos, nos, nos cura de alguna manera, ¿no? Y, y claro, pasar de... buenos ratos con, con los otros humanos. Claro. También, que es lo que también se hace, se hace con el clown, porque al final el clown lo que hace es jugar. y Como tú dices, jugar con esa parte sana y con esa parte... Claro. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué bueno, ya... te ocurrió meterte en este mundo? Yo sé, como, como tú ya sabes, yo estudio medicina ¿no? y trabajo, también, trabajo de médico también. Y entonces, cuando empecé ahí a estudiar medicina, me, me sentía que, era, que, digamos que mi labor ahí era como que yo tenía otro flow que no tenían los médicos ¿no? de alguna manera y que, y que había algo mío que, que, que yo podía aportar dentro de, eso, de esos lugares. Que, que como médico él solo no lo, no lo aportaba, ¿no? Y que tenía que ver más con, con, mal, con divertirse, con, con, con, con, con o sea, como salirse de, de esta gravedad que parece que tenemos los médicos también, ¿no? Como que estás todo serio y siempre estás ahí con, con, no sé, como que son todos muy inteligentes y muy cabezones, ¿no? Y, muchos, y como mucho todo protocolo, o sea, como que desde el médico hay, hay veces que como que te separan mucho de la humanidad, ¿no? Porque están todos estos protocolos y la y medicina defensiva y todas estas cosas, ¿no? que en parte también te hacen que puedas seguir haciendo tu trabajo, porque no es un poco fácil, ¿no? Ya. Y claro, y, y de repente yo me he dado cuenta que tenía otras necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, en pues los últimos años de, de residencia, cuando estábamos en el Hospital de Madrid, en Granada, pues empecé a montar como una especie de voluntariado ahí con, con la gente, de, bueno, con los colegas del CAO y, todo, y la gente que estaba en Granada, que ya hacemos clown. y bueno, y ahí me di cuenta que, que yo tenía que, o sea, que parte de mi camino en mi vida tiene mucho que ver con eso, ¿no? claro y bueno, ya me presenté a Teodoro, me cogieron y pues, ya pues terminé, como te digo, en mi quinto año. Y a mí la verdad es que me siento muy bien. O sea, que estoy muy contento con hacer este trabajo y, y me siento muy realizado, la verdad. Como, ¿Crees ¿no? que ser un payaso de hospital es una cosa seria? Es una cosa muy seria y muy, y muy poco seria al mismo tiempo. ¿no? ¿Contradictorio o okay. qué? Sí, bueno, es, es muy serio en el sentido que creo que el trabajo que hacemos es un trabajo que. Que, que tiene un impacto bastante fuerte en, en la gente que está allí, ¿no? Mm. En este sentido, es serio en el sentido de que, de que creo que es una labor que, que es muy necesaria y que tiene, bueno, porque tiene un, un lugar que siendo necesario tiene una parte seria, ¿no? De tratar la parte humana y la parte de acompañamiento más humano, ¿no? Mm. Claro, pero luego de serio, de serio, bueno, con... Lo que es el trabajo en sí no es eh, todo lo mejor lo que lleva detrás o bueno, tú como Manuel te lo tomas muy en serio, pero luego... Claro, pero luego, es, si mientras más llegues a, digamos, a, a pasártelo bien y, a, y a, que, a poder hacer que el ambiente comprimido se, de alguna forma se abra, pues bueno, eso desde la seriedad se consigue más desde, desde el otro lenguaje que no es tan serio, seguramente. Sí. ¿no? Eh... ¿Qué te llevas en tu maleta de todas esas veces que has entrado en, en, en las habitaciones? ¿Cuántas sonrisas te lleva tanto de familiares o alguna experiencia o algo así que, que te haya, bueno, no marcado? O que... ¿Cuántas sonrisas tienes ya en tu maleta? Bueno, la maleta está, está llena de sonrisas y, y de amor y de abrazos. y de. Es muy agradecido, ¿no? Porque la gente que tú vayas ahí a a darle ese espacio de, de conexión, ¿no? de risa, de, de compresión, de la tensión que hay. ¿no? De, la gente te lo súper agradece. O sea, que es como algo que desde el corazón... Tú ves que, imagínate un padre que no ha visto reír a su niño desde hace un mes, por ejemplo, ¿no? y de golpe entras tú ahí y no sé cómo lo hace, pero consigues que, que de golpe se ríe. ¿no? Y ves que la madre directamente... Porque el trabajo del país es muy 360, ¿no? como que tú estás pendiente del niño, pero también de la madre, de la abuela, como que intentas incluir a todo el mundo, ¿no? Dentro del juego, ¿no? Y claro, de repente que tu niño, que a lo mejor tiene, yo qué está en oncología, de repente se ría y lo ves que otra vez está vivo y que está jugando, claro, por la madre, eso le da el corazón, se lo... de repente ve la madre que está llorando, mira, me ponen hasta los pelos de punta. porque, ¿sabes? Como que es una... La verdad es que es una suerte, tía. A ti que te gusta venir, que yo sé que este trabajo te gustaría hacerlo, es, un, es una suerte el poder estar ahí realmente, ¿no? Porque entras a unos lugares tan íntimos, ¿no? Un espacio tan, tan íntimo que te, la gente te deja entrar a su bueno, a su dolor, a su alegría, a sus espacios ¿no? Y, y poder estar a transitar esos espacios con, también con tu dolor, con tu alegría y con tu, realidad, con tu mm. bagaje emocional. Porque eso lo tienes también siempre, ¿no? Claro, pues es un regalazo, ¿no? Porque hay veces que... No sé, por ejemplo, me viene ahora un, una historieta así, ¿no? Con, con un niño ¿no? que, que estaba en La Paz, ¿no? que, que, estaba ahí como, no sé, me que estaba en trasplante, ¿no? y además siempre estaba como aislado, que no podías tocarlo. ¿no? Estaba lleno de, lleno de vida, ¿no? como que estaba súper loquísimo, quería, quería llegar a tocar todas las cosas, pero no podía tocar nada porque estaba en un bicho. ¿no? Mm. Estaba muy deprimido y entonces no podía bueno, no podía a cenas con ella, solamente desde la distancia. ¿no? Claro, de un momento ya que lo veía, lo veía siempre, porque una temporada que iba ahí siempre, y ya, me, ya todos los trucos que tenía en la bata se me habían acabado. Entonces ya lo que hacía es que le cantaba canciones o directamente me, me pegaba carajazos por ahí contra las paredes, ya era como había hecho todo mi, todos mis recursos que tenía para que, pa que, pa poder enseñarle cosas nuevas, ¿no? Y claro, entonces el ukelele siempre era un recurso, ¿no? De repente le podía cantar una canción, podía hacer cualquier historia. Y hubo un momento que, que después del verano volví ¿no? a La Paz y me dijo la me dijo enfermera, que pregunté por él y me dijo, no, ido de viaje Pero como le tipo eufemismo, ¿no? Para decirme que me verdad se había muerto, ¿no? Y claro, me lo dijo de una manera de viaje. Y yo decía, ah, pero ¿dónde se ha ido? ¿Que se ha ido de su tierra? Sí, de viaje. Bueno, hasta que me dijo que realmente se había muerto, ¿no? Claro, yo, me, yo de primera me quedé como diciendo, hostia puta. ¿no? Como, como que me afectó, ¿no? Sí. Pero, pero en el fondo fue como, bueno, pues O sea, como que directamente como... lo llevé a, a dramatizarme a mí mismo y fue como, bueno, por lo mejor es mejor, porque, bueno, llevaba ya mucho tiempo ahí, la verdad, que el pobre es sin poder moverse, tal y cual, ¿no? Pero de repente me dijo la enfermera, como... Creo que es una cosa, ¿no? me dice, ¿sabes que había pedido hacer clases particulares de UQLL pues ah, en, sí. en el hospital? Claro, y ahí cuando, cuando me dijo eso, ahí sí que es verdad que o sea, ahí me desmonté, ¿no? O sea, de ya empecé, o sea, me, me hizo un nudaco, me fui por ahí solo, empecé a llorar, y claro, y ahí me di cuenta de que realmente el vínculo conmigo que había tenido había sido súper potente, ¿no? Como que de repente era como algo, como una luz que él tenía, que sabía que cada jueves que yo iba a visitarlo... Bueno, pues le o sea, había encantado nuestra interacción y de hecho había querido aprender a tocar los geles, ¿no? Y que seguramente que eso que los últimos meses que de vida que el pobre chico tuvo, pues tuvo una ilusión, ¿no? Y al final eso. Bueno, había como una luz ahí, como un, una pequeña luz de vida que le llegaba de vez en cuando. Y, mm. y claro, y por ejemplo, esa, esa, esa es la parte, digamos, más del trabajo emocional, ¿no? O, o de, de gestión emocional de, de lo que ves ahí. ¿no? Mm. que Por ejemplo, con, siendo médico. No, no es igual, porque siendo claro más con el pecho abierto y, y estar todo el rato en la interacción de corazón a corazón, ¿no? Y siendo médico, de pasa otro lado? ¿no? Y yo gestionar toda esa parte, bueno, se supone que tenemos una psicoterapeuta que nos van ayudando, yo por mi, en mi lugar tengo mi psicoterapeuta propio que, que, que me, me hace mi seguimiento, mis cosas, ¿no? Y creo que sin, sin este tipo de apoyo es complicado, ¿no? Porque hay situaciones que donde, donde tú transitas que te... Que te toca ¿no? Que te toca te muy dentro, la verdad. Bueno, Manolo, eh, Manuel, ¿algo, algo que nos quiera, que quieras contarle, también a los jóvenes y las jóvenes que, que nos están viendo, que eh, eso, sin yo preguntarte nada, algo que quieras decir. Bueno, yo creo que un poco es como defender la, la labor del payaso, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Como que, que muchas veces la gente no se toma tan en serio a los payasos, ¿no? Y, y como que ser payaso, o sea, viene siempre desde un lugar de mucho amor a los demás, ¿no? Y de, porque al final es, que es como de enseñarte a ti mismo para, y para que la gente se ría, ¿no? Para que la gente disfrute. Y creo que es una cosa que, que es trato un, como un oficio muy loable, ¿no? Y muy, no sé, como que muy, muy respetable, ¿no? Y, y bueno, y que cada, y que cada vez más o dentro de los hospitales, en geriátricos, en payaso social, ¿no? en, en tantos ámbitos que, se están, que ya hay incluso estudios ¿no? que de la labor del payaso en el ambiente social. Y que bueno, que yo creo que dentro de unos años cada vez vamos a tener más espacios, que vamos a ser conquistados por los payasos. Y que, y que, conquistados bueno, con los payasos, me encanta. Claro, y que, y que cada vez que vean un payaso en la calle que no... Que lo, Sí, que no Con el respeto que tiene, ¿no? Sí. Porque, hay, porque hay gente que tiene mucha formación y, y muchas tablas detrás y que, que de alguna forma se han puesto a servicio para... Para, sí, para, para un bien tan grande como es hacer, hacer reír a, a la gente. Y aquí es Siempre hay un colega con el que me, el que me dice que, que es payaso me dice, aquí viene el médico payaso. Y yo le digo, mira, tío, que los payasos sin ser médicos ya... Son como, como los médicos del alma, ¿no? Porque, no, porque se meten en unos lugares ahí a la gente que los ponen blanditos y le hacen que proyecten con sus mm. su emociones y con su vida, ¿no? Con sus valores sí. también, ¿no? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber contado un poquillo sobre lo que es Payaso de Hospital y sobre tu experiencia. Y, y eso, que muchas gracias y muy buena tarde. Bueno, Isabel, muchas gracias a ti por invitarme, que es un placer aquí hablar de estas cosillas y un placer hablar contigo también. Y nada, que, que vaya todo muy bien. Venga.